1, Hola, ¿qué tal? Me alegro. Antes de nada, gracias por estar aquí, con ganas de aprender. La pregunta que respondemos hoy es ¿Cómo poner una marca de agua en mi canal de YouTube? No os asustéis con esto que veis aquí de Gaviotify. Veréis que es muy sencillo. En primer lugar, sabremos qué es y para qué sirve una marca de agua en nuestros vídeos. Después crearemos nuestra marca de agua, utilizando un programa gratuito, muy completo y fácil de usar, que se llama Canva. Y por último, colocaremos la marca de agua en los vídeos, personalizando la imagen de nuestro canal de YouTube. ¡Comenzamos! Este es nuestro canal de YouTube. Todo parece estar en orden. Tenemos la imagen de cabecera, tenemos la imagen de perfil, el vídeo destacado, todo está... aparentemente todo está bien. La gaviota vuela plácidamente, pero de repente... Descubrimos, horrorizados, que no tenemos marca de agua. Es este pequeño gráfico que se muestra en la parte inferior derecha de nuestros vídeos y que tiene dos objetivos principales. El primero es servir de soporte promocional para la marca o el nombre que estamos utilizando en nuestro canal de YouTube. La segunda finalidad de la marca de agua es servir de acceso directo para suscribirse a tu canal. Todo esto está muy bien y además es gratis. Vamos con la siguiente pregunta ¿Cómo narices hago mi marca de agua para mi canal de YouTube? Hablamos de diseño. Tenemos que crear algo parecido a un logo, pero con la máxima sencillez. Y esto, que parece un problema grande, se convierte en un juego de niños si entras en esta web que ves aquí, se llama canva.com. Así que vamos a crear nuestra marca de agua en un minuto. Tienes que iniciar sesión en Canva. El registro es gratuito. Hay una versión de pago, pero... Con la versión básica se puede diseñar casi todo, incluida la marca de agua que necesitamos ahora. Bueno, ya estamos en Canva. Vamos a pulsar aquí en Crea un diseño. Elegimos tamaño personalizado. Seleccionamos 150 por 150 píxeles. Clic en Crear un diseño nuevo. Aquí tenemos ya el lienzo para nuestro diseño. Hacemos clic en Texto. Tienes muchos estilos que están ya prediseñados. Nosotros vamos a elegir Añadir un título porque vamos a hacer nuestra marca de agua con la inicial de nuestro logotipo. Tecleamos un símbolo igual y una Y. Elegimos el tipo de letra, este que veis aquí, Bebas Neue. Centramos el texto, lo hacemos más grande. Bueno, y ahora ya, aquí arriba a la derecha, botón descargar, eliges la página con tu diseño, formato PNG, descargar con fondo transparente. Perfecto, pues ya tenemos nuestra marca de agua descargada y lista para utilizar en el canal de YouTube. Vamos ahora a responder la tercera y última pregunta. ¿Cómo colocar la marca de agua en nuestro canal de YouTube? Es muy sencillo, clic en personalizar canal y ahora elige la segunda columna, esta que indica marca. Después pulsas aquí en subir y buscas la marca de agua que acabas de crear con Canva. Confirmas que el encuadre está bien y por último tienes que elegir el momento en el que quieres que se muestre la marca. Tienes tres opciones que se muestre al final del vídeo, elegir el momento de inicio personalizado o que se muestre durante todo el vídeo. Elegimos la tercera opción, que se muestre permanentemente, de principio a fin. Pulsamos sobre publicar y ya lo tenemos. Ya la, está la marca de agua en todos los vídeos. Fijaros en este ejemplo, aquí abajo a la derecha, si colocas el cursor aparece la suscripción directa, vamos a pantalla completa, cursor, suscribirme a I de las Buenas. Por cierto, no olvides suscribirte y activar la campanita y si nos regalas un like, pues eso es ya el colmo de la felicidad. Muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos muy pronto.